Es súper interesante, diría Muchas gracias por compartir toda esta experiencia. Eh, hablabas del racismo y la discriminación y también cómo mucha gente eh, tiene eh, o tenía vergüenza para hablar el idioma. Eh, ¿cómo, han vivido, ¿Cómo se vive allá en Estados Unidos esta parte del racismo hacia la gente indígena, hacia la gente que habla una lengua indígena? Pues es muy intenso, ¿sabes? Um, eh, con nuestra experiencia de trabajar en, en varias partes de Estados Unidos, una de las cosas que, um, que mucha gente dice es que pues, es de racismo, ¿no? es, es el, la discriminación hacia el indígena, el que siempre el Oaxaco, ¿no? eh, eh, es como una constante que, eh, que la gente lo padece en los lugares del trabajo. Y creo que una cosa que hay que recordar es que cuando migramos, Migramos, si migramos aquí con el pozón migramos con nuestra memela de ojo, ¿no? Con, con Chintesle, también los otros mexicanos migran con su racismo y discriminación hacia los, y su perjuicio hacia los pueblos indígenas. Y eso se siente mucho uh, uh, uh, en, en, la, en la ciudad de Los Ángeles um, y en los campos agrícolas, ¿no? En los campos agrícolas se nota más porque entonces el capataz es el que... Uh, te empieza a llamar Oaxaco, ¿no? El, el, el Oaxaco es algo muy constante que se usa aquí en todos los recorridos de, como desde San Diego, Oxnard, Bakersfield, todo, el, todo California se siente y, cuando, y, y creo que eso es algo que, eso es como lo que obliga a nuestras comunidades, a nuestros paisanos, no aceptar el idioma, ¿no? Tú no quieres ser la persona que habla el, el otro idioma o como... Ellos le dicen el dialecto, ¿no? O oh, estos hablan dialecto, hay que ponerlos a trabajar más duro. Entonces creo que eh, eso se siente a diario, se siente muy a diario. Y o en, en tiempos de COVID, pues eh, se nota más porque, por ejemplo, cuando hay recursos... A las comunidades indígenas no les va a tocar, ya sea porque no saben leer, llenar las solicitudes y si llaman, bueno, justo ahorita vamos, a, ahora vamos a sacar un reporte de toda esta experiencia que hemos vivido con las comunidades sobre COVID, de cómo yendo a otras organizaciones, eh, nadie les ayudaba a llenar la solicitud o decían, oh, no, este no, este es, seguro que es de Oaxaca, hay que hacerlo de un lado, ¿no? Y creo que eh, eso se intensifica y para mí como... Lo que yo personalmente he visto ese perjuicio hacia las comunidades indígenas um, es una violación de derechos humanos. O, o sea, cuando alguien está en el hospital y no tiene un intérprete y tiene que ser una decisión si se deja que su hijo lo opere o si se deja operar, la persona que va a ser tu aliado va a ser el intérprete de, de español al inglés. Si ese intérprete del español al inglés tiene alguna conciencia o algún uh, um, alguna conciencia o al, y le da la gana decir, sabe que esta persona su or, oración no tiene sentido, no está conjugando bien los verbos, algo se va a notar de que y va a decir, sabes que vamos a averiguar qué idioma habla. Eso uh, de 10 casos solo sucede una vez. El resto, dicen, se lo digo en español despacito, pero esto al final causa de que si sale de una operación una persona, de ahí no le da los medicamentos adecuados porque no se le dijo en su idioma. Después de ahí, si no se lo da bien, es porque pone la vida del niño en peligro, llega al Departamento de Servicios Sociales, que sería equivalente al DIF, es, le quita a los niños, terminan en una, en, a, ante un juez por maltrato de un menor, ¿no? Entonces la persona, de, el intérprete español en inglés es clave, pero si esa persona tiene cierto perjuicio hacia las comunidades indígenas, vamos a tener toda esta tragedia, una tragedia para nuestra comunidad. Y es así como se vive la discriminación y el racismo aquí, tanto intestinal como el perjuicio personal.